Los hechos son tozudos y siempre terminan conociéndose. En el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez, un empresario gay de 50 años, ya se han abierto las pertinentes investigaciones judiciales y cada vez se conocen nuevos datos. Aunque lo que se conocía desde el primer momento, con versiones contradictorias entre vecinos y la policía catalana, no parecía que pudiera tener un buen final. Se emparran que la nit del 6 de octubre, Juan Andrés Benítez, estaba, había estado en una discusión con Jean Millers al barrio del Raval. Eh, él estaba vivo y Juan Barri va arribar a la policía y después de la intervención de la policía él va a morir. El informe del forense, hecho público el 16 de octubre, una vez realizada la autopsia, afirma que la muerte fue de naturaleza homicida y se produjo a partir de múltiples golpes en el cráneo que junto con otros factores dieron lugar a un paro cardíaco. El 23 de octubre, el país publicó dos vídeos grabados con móviles por vecinos de la calle Aurora donde murió el empresario. En los mismos se ve cómo los Mossus rodean a Juan Andrés, al que tienen plenamente inmovilizado entre seis policías. Dos de ellos le dan repetidos golpes de pies y de puños, mientras se oyen intensos y desgarradores gritos de dolor del empresario gay. Nosotras ya esperábamos que sortissin, porque a ver, hasta en de que iba a haber una actuación y pues ahí prácticamente un cent... mes de 50 personas mirando, hoy en día hay 50 personas mirando cuántas y no puedo estar grabando, voy decir, todos por móviles a sobra, ¿no? A lo cual sabían que en un momento atrás surtirían. A uh, los fets más o menos, todos lo sabían, porque en parlé tan bien, en parlé tan mal. Yo creo no? lo que se trataba es tractava és de garantizar que todo el proceso es correcto. Yo creo que ahora las ja ya son. La muerte de Juan Andrés ha provocado una doble reacción: la del colectivo LGTB de Barcelona, con un acto de homenaje y recuerdo delante del comercio que regentaba en la calle Consell de Sen de Barcelona el pasado 18 de octubre, y el apoyo público, así como la exigencia rotunda de la aclaración de los hechos. Nosotros nos preocupamos de que no se atacar la imagen de una persona que nosotros conocíamos. A nivel judicial, se intenta desprestigiar a la parte contraria. Claro, nosotros nos atacamos a Maquete Santid de explicar quién era, ¿no? Quién era nuestro amigo. Ya ni hay una acusación particular de la familia. La acusación popular al final se está tramitando, Esa ya está pusada, pero estén esperando la aceptación del jutge. La posará una asociación muy importante de derechos humanos desde a la cual el movimiento LGTB y el movimiento anti del cual hablaré parque el su papel, también darán su apoyo. Además, diferentes entidades del barcelonés barrio del Raval también han reaccionado y, en colaboración con el movimiento LGTB, convocaron una manifestación el pasado 19 de octubre en el barrio, donde participaron cientos de personas. El asociacionismo vecinal señala que no es la primera vez que se producen en el Raval actuaciones desproporcionadas y violentas por parte de los Mossos. Hechos como la redada policial en la bata de Guatiné, local de público LGTB, el pasado 28 de junio, aunque están muy presentes en la memoria de los habitantes del barrio barcelonés. Además, desde el Observatorio contra la Homofobia han pedido explicaciones al alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y al presidente, Artur Mas, así como de reuniones extraordinarias de los consejos LGTB local de Barcelona y Nacional, además de una reunión con Neus Munté, consejera de Bienestar y Familia. El movimiento LGTB ha sido prudente e indica que no se puede hablar de homofobia mientras no hayan pruebas. La prudencia, sin embargo, no se contradice con la contundencia en la exigencia de la aclaración de la muerte de Juan Andrés y, en su caso, de responsabilidades. Una prudencia que no ha tenido el Sindicato de Policías de Cataluña, que dio un total apoyo a sus compañeros en unos hechos que contaban con al menos dos versiones y que tenían una muerte como resultado final. Con todo, la entidad Gailespol, asociación de policías LGTB, sí ha reclamado el esclarecimiento de los hechos y lamentó públicamente la muerte del empresario. El Juan Andrés no va a morir ni para gay ni para empresari. Nosotros, desde la nuestra asociación, lo hemos volgut al final, final en el sentido de guardar, de alguna manera, la seva imatge, preservada de alguna manera, el com era, ¿no? del nuestro amigo, al nuestro compañero, al nuestro asociado, al veí del barrio... Por su parte, desde el Observatorio contra la Homofobia, se denuncia que estas actuaciones violentas forman parte del modus operandi de la policía catalana en el Raval. La muerte del empresario ha puesto a los Mossos en el punto de mira de importantes sectores de la sociedad catalana, que les piden mayor autocrítica, control y transparencia. Los Mossos que han fet esta... Acción no només estan en survey están trabajando, porque así o ha dit el conseller Espelner, sino que una cosa más greu, la directa atreta en exclusiva al Facebook de cuatro d'ells. ellos. Y el Facebook de cuatro d'ells ellos lo encapsula un apartado al más cuatro que diu de la teoría a la práctica intercambian vídeos con la policía de Rusia on es veuen los países que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Por eso digo que esta es la policía que tenemos, señores Espanler, gobierno de la Generalitat, no la volem. Todos hemos de procurar trabajar para que cosas así no pasen, pero qui més ha de trabajar para que eso no passi es justamente el cos de Mossos de dir El cos de Mossos d'esquadra posada pues, a de tener muy claro pues, quién ha de ser su futuro, y qué queremos de ellos, qué, qué espera de ellos. ¿no? Hmm... Yo pienso que ahora no treball ha de ser mes en plan político, ha de ser mes a ver qué, qué es lo que hacemos i y ¿fins on volem llegar? un arriba. Un amigo de Juan Andrés, Gerardo, antes de una reflexión sobre el CAS que va a en el marc de Lumanacha que es va a producir al de una de las Evas Butigas al Alga Es el mismo Juan Andrés Benítez Álvarez quien, con su muerte, nos está preguntando a todos en qué modelo de barrio de Ciudad, de Sociedad, de Mundo queremos vivir. Si en uno solidario, o en este que deja tirados en la estacada a aquellos que muestran signos de debilidad o diferencia, condenándolos al olvido de sus personas y de sus historias. Este mundo que neutraliza, mediante un placaje, aquella parte de la historia de la humanidad que no quiere que exista. Por ello, hoy que me tomo un segundo para abrir de nuevo los ojos os veo y os digo gracias, yo no me doy por vencido.